En ocasiones tenemos delante de nuestras narices Juegos que nos harían vibrar Pero por la carátula o por el nombre No le hacemos ni caso Y por eso nos perdemos auténticos juegazos Este es el caso Y para eso está este canal Para analizar juegazos o no También analizamos juegos malos Pero ahora en Ya no juego más Analizamos para ti Burnout Legend. Este es de los buenos. En principio, el nombre no dice nada. Bah, hay otros más llamativos y más famosos. Pero, ¡error! ¡Viva la hora que lo probé! El juego que ahora veremos es de PSP. Tenemos un menú poco llamativo, pero esconde mucho. Hay varias misiones. Entre ellas, el Tour Mundial, con varias subclases de misiones, otros modos de juego simples o bien algunos multijugador, que no he probado, pero ahora viene lo bueno. Hay carreras de todo tipo, como ser el primero de todos, pero en las que deberás destrozar coches, los llamados 10-Cons, y conforme lo haces, ganas medallas de oro, plata o bronce, y si lo haces bien, desbloqueas coches y muchas más pantallas. Veamos algunas secuencias alucinantes. Sin embargo, hay otras que son escenas de persecución y me suenan de un juego antiguo al cual le haremos un vídeo, el Chase HQ, en el que eres un policía y el coche que has de cargarte es el objetivo y es otro coche. Es endiabladamente divertido. Como hay mucha información para mostrar en un vídeo tan corto, vamos por pasos. Primero, la jugabilidad. No es buena. Es que es una auténtica pasada. El coche se maneja muy bien. Puedes frenar, derrapar, usar nitro para acelerar. Típico en estos juegos. Pero vamos, punto a favor. Otra cosa es la velocidad. Es endiablada. A veces no ves ni lo que te viene de frente y te la pegas. Y ojo, tú también puedes ser carne de cañón y comerte el muro. O que te hagan un tecdome. Punto a favor número 2. Es que no sé qué decir. Hay hasta un circuito con un coche alucinante en una ciudad. Y has de completar el circuito en el tiempo que te marca. Y también te puntúa según lo que tardes. Y si lo haces, pues más coches y más pantallas. Otro punto a favor. El sonido es espectacular. He tenido que bajar el volumen de la música por temas de copyright. Ya saben. Pero es una delicia jugar con la música a tope y el ruido del motor. ¿Más punto a favor? Pues sí, otro más. Pero, pero, pero... Parece que me gustan mucho los juegos de coches, ¿verdad? Pues quizá. Pero este es que merece la pena ser jugado. Hay más cosas que descubrir. Escenarios, coches y mil cosas más. Si este era tu juego de infancia, deja en comentarios tus recuerdos y tus conocimientos. Y ahora sí, pasamos a valorarlo. Y gana por 5 a 1. Me parece poco. Pero bueno, es los puntos que hemos tenido más en cuenta. Y eso que no he puntuado cosas como que el coche se va haciendo trizas y pedazos conforme chocas. Es alucinante ver cómo vas corriendo y la puerta se va abriendo y cerrando. Y también los golpes que te pegas. Que casi duelen de verdad. Es que es sencillamente flipante. Y con esto, te comento que si te ha gustado el vídeo, pues que te suscribas al canal o le des algún like. Y hazle caso a este mensaje. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal o le das un like. Y no se rían de su voz, por favor. En serio que es por enfermedad y de la fea. Así que chao y hasta la próxima.